No te preocupes, te tranquila. Eh, pues siéntate, siéntate, siéntate que van a venir los médicos. Es necesario pero, que vengan... A ver, que... ¿por qué? Porque estaba un poquito nervioso, oh, además, pero, pero... Pero, una hora, una hora todavía, madre mía. Pues se creen que... cree muy importantes y no nos hacen ni puñetero caso. No, pero no te preocupes ya queda menos seguro yeah, yeah. estos que te sacaron sangre que te han sacado ¿Qué? sangre no no no no no no te quiten nada no te quiten nada tú ahí tranquila tranquila Carmen tranquila va. hola buenos días va. buenos días, ¿Qué tal? Buenos días. Eh, yo soy Víctor el médico que las va que los va a atender aquí y está Guillermo sí, el enfermero el enfermero sí, sí. vale sí. Vamos un poco, ya nos ha contado una compañera qué es lo que ha pasado y le vamos a poner un tranquilizante a Doña Carmen para que se tranquilice y esté mejor y luego podemos examinarla y ver si se va a quedar ingresada y ver qué es lo que vamos a hacer. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué van a ingresar mi mujer? tenemos que ver qué es lo que qué es lo que ha pasado por qué ha llegado aquí tenemos que examinar ¿Qué? y ver qué es lo que pasa examinar qué significa examinar qué van a hacer de ustedes pues tenemos que hacer algunas pruebas etcétera pruebas que van a explorar sí, a mi poder, mujer para poder decidir si se tiene que quedar ingresado o se puede ir a casa La claro, no mujer pero... el único que la ha tocado no, y la ha visto ha sido yo no, no voy a se consentir preocupe, que nadie no se que preocupe nadie que aquí va a estar ¿no? bien aquí va a estar no. bien no se preocupe no no no no Usted no no no no no no no no no no no no que está no bien. Está muy no nervioso, está muy no no no no no no no no no no no no no no no no a estar bien no Acompáñeme fuera por favor vamos eh, eh, tranquila eh, tranquila no. vuelve, ahora mismo vuelvo ¿eh? tranquila Esté, esté tranquilo veces, uy, uy doña carmen qué tal no se preocupe va a estar bien con nosotros aquí le vamos a poner un tranquilizante y va a estar eh, con nosotros aquí un rato y vamos a hacer algunas pruebas para ver cómo cómo, cómo está no su estado no sé. de salud en general y vamos a decidir pero si pero se yo queda yo, yo, yo, porque no se preocupe, le vamos a poner un tranquilizante y va a estar bien, no se preocupe, con nosotros va a estar muy bien, no tiene que estar nerviosa ni ah, nada. Usted es el médico. Sí, sí, sí, ah. tranquila, tranquila, no se preocupe. Cuando, cuando yo era pequeña me decía claro que, que sí. a los médicos había que, que hacerles caso. Claro que sí, claro. ¿Usted se acuerda por qué ha venido aquí? Eh. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? No. Bueno, no se preocupe, no le da importancia, con nosotros va a estar muy bien. Ya va a ver que le vamos a poner ahora un, un tratamiento, se va a quedar tranquila... Eh, más calmada con nosotros y vas, vamos así a poder examinarla y, y Y poder ver qué es lo que le pasa para decidir si se tiene que quedar ingresada, si se tiene que ir, pero va a todo bien, no se preocupe, usted no se, se tiene que quedar tranquila, que con nosotros va a estar muy bien, ¿vale? No le va a pasar nada, solo cosas buenas, ¿sí? Vale, vale. vale. Guapo. muy bien, gracias.